La cuarentena no ha sido impedimento para continuar con los procesos artísticos de la Dirección de Cultura. Es así como a través de los medios de comunicación se vienen adelantando jornadas de enseñanza con los grupos que desde inicio de año se establecieron en la Casa de la Cultura. Desde el área de Cherimía y Percusión, por ejemplo, se vienen trabajando por medio de la aplicación WhatsApp con dos grupos, Semillero de Percusión con niños entre 5 y 11 años y chirimía Juvenil con niños y jóvenes desde los 12 años en adelante. Semanalmente se asignan dos actividades a cada grupo entre las que podemos encontrar ejercicios de disociación rítmica con percusión corporal, tutoriales sobre interpretación de cada uno de los instrumentos, documentales sobre la historia de cada uno de los ritmos folclóricos colombianos y videos caseros con instructivos y consejos para desarrollar bien las actividades propuestas. Veamos un poco del proceso. lo visar, lo viser I <laughs> Fiesta el caso y si me quieres yo también y Desde las áreas de cuerdas, banda marcial, vientos y teclados, también se vienen desarrollando jornadas con los distintos grupos a través de la plataforma de WhatsApp, llegando de esta manera a un número significativo de estudiantes, amantes del arte y la educación. El COVID no nos paró, continuamos con la mejor actitud acompañando a la comunidad a través de distintas plataformas de comunicación. Ponga mucha atención que vamos a hacer notas invertidas, también vamos a hacer inversiones. Por ejemplo, el do no lo vamos a hacer aquí, do mi, sol, sino que lo vamos a hacer sol, do mi. Sol, do mi. Entonces, no es hacerlo así. Sino hacerlo de una a las tres juntas Vamos a hacer este ejercicio Do Sol La menor Aquí estamos en Mi menor Fa Mayor Do Re menor Y vuelvo a Sol Profe, este es el paso 1 y 2 1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 Lo repito. La manera uno de tocar el golpe doble, que es sencillamente sí, dos golpes con una misma mano. Si son bien separados, pues casi que son dos golpes sencillos, ¿no? Administración Municipal Unidos por Alejandría construyendo territorio. sor María Ocampo Giraldo, alcaldesa 2020-2023.